Si estás viendo este video, te interesan las pistolas. O sea, hazme un favor y suscríbete. Porque en este canal vamos a estar trayéndote información de las pistolas y todo lo relacionado. Ah, so aquí tengo la famosa Glock 19S. Pero antes de hablarle de la pistola, tengo que, quiero explicarle cómo fue que esta pistola fue creada. Y en realidad todo esto pasó por una competencia que el ejército de los Estados Unidos y el Air Force creó para conseguir sus nuevas pistolas modulares. El ejército ya estaba llegando a lo que se le conoce como End of the Life of The End la, las antiguas pistolas. Entonces so, decidieron sacar esta competencia para poder reemplazarla. ¿Por qué es que le dicen pistolas modulares? Bueno, el ejército quería unas pistolas que la pudieran modificar de diferentes formas. Esta pistola es la versión comercial del arma que Glock llevó a la competencia. Y aunque no la ganaron por diferentes razones, uh, si ustedes buscan la información, Glock tiene una conclusión, el ejército tiene otra. So, uh, la historia es divertida. se so les recomiendo que la busquen y lleguen a sus propias conclusiones. Pero no fue. Esta pistola no fue un fracaso para Glock. Fue un completo, fue un éxito total, como quien dice. Porque esta pistola terminó convirtiéndose en una de las mejores vendidas en los últimos 3 años. So de verdad que Glock le sacó un provecho brutal cuando sacaron estas pistolas. Ahora te quiero explicar por qué estas pistolas tuvieron tanto éxito o tiene tanto éxito. La pistola tiene el cuerpo de la 17. Tiene el slide de la 19. El Slide Release lo tiene en ambos lados, lo que la convierte en una pistola ambidiestra. Tiene uno en la mano izquierda o en el lado izquierdo y tiene otro en el lado derecho. Ahora, las miras no son las miras regulares que cargan las gloves de fábrica. Son unas uh, una miras nocturnas, el cañón como que le dice fue mejorado para mejor precisión. Tiene diferentes sizes para las empuñaduras. So, tienes diferentes opciones, unas son más gruesas o más pequeñas Lo que la gente se pregunta, ¿por qué tiene luz? loop? Esto fue una de las especificaciones del ejército Si estuviste en el ejército de los Estados Unidos como yo Sabes que el ejército de los Estados Unidos tiene la costumbre De todo lo que sea de valor le gusta que lo mantenga atado a tu cuerpo Para que no lo pierdas Recuerde que esta pistola fue diseñada para el ejército So por eso fue que le mantuvieron y le dejaron el loop Yo quiero explicarte a ti por qué es que yo pienso que esta pistola es la mejor que puedes cargar cada día Cuando yo empecé a disparar, yo empecé a disparar con una Glock 17. So, yo no tuve problemas con la Glock 17, me encantaba. Pero cuando la tenía que cargar cada día, yo pensaba que era muy grande. Eso so, se me hacía difícil. No me sentía cómodo. So, yo cambié a la 19. Ahora, cambio a la 19, ¿qué es lo que pasa? Con la 19 es muy pequeña. Y como yo tengo las manos tan gruesas, tan grandes, me sentía que no la podía eh, empuñar bien. So, cuando esta pistola salió y tiene la, el, el cuerpo de la 17 y el slide de la 19, me resolvió el problema. Número dos son las mirillas. Todavía yo no he encontrado a nadie que le guste las mirillas de fábrica que tiene la club. Muchas personas piensan que son diferentes, son baratas y por eso todo el mundo termina cambiándoselas. Ahora, con estas mirillas a mí me ahorraron tiempo y dinero... Porque yo pienso que son perfectas, son como las que yo siempre estoy acostumbrado y son nocturnas, que yo creo que es algo bien importante. Número 3. Esta pistola es súper fácil de cargar cada día. Esta pistola yo lo que hago es que le pongo un flashlight y tengo un hostel que le cabe y esto es lo que yo cargo cada día y me siento súper cómodo. Teniendo en consideración que yo mido 6, 6 2 y peso casi 250 260 libras Y no tengo ninguna preocupación de que voy, a, que voy a enseñar la pistola o que alguien se va a dar cuenta que estoy cargando eso de verdad que me da la confianza cada día En conclusión esto es algo que yo le digo a las personas Esta pistola fue diseñada para uno de los mejores ejércitos en el mundo So si fue diseñada para uno de los mejores ejércitos en el mundo Estoy 100% seguro que si tú compras esta pistola, no te va a defraudar. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete para más videos y nos vemos en la próxima.